Si Marco Vasconcelo Cruz, este ejecutivo, el más importante de Odebrecht, ¿por qué la jueza del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud del Ministerio Público de que fuese incorporado el testimonio del gerente de Odebrecht aquí en República Dominicana? Porque se supone que el gerente de Odebrecht, que es el más importante, Debió estar aquí en el escándalo de corrupción, aunque la gente ya, ese tema de ya pasó de moda. Lo están trayendo a los medios, fíjense que nadie lo pone ni habla de eso. Ese robo de 92 milloncitos de dólares en pagos de soborno a seis acusados, que son los que quedan ahí, y que mi teoría es que van a salir todos culpados, van a salir todos sin ningún problema libre de su expediente. Tal vez quieran dejar como pendejo chivo expiatorio ahí a Andrés Bautista para tal vez y, y quizás a Víctor Díaz Rúa. Pero por los medios de defensa que yo he visto que ellos están aportando, eso no va a pasar. Porque incluso la Gallup, en la encuesta más reciente que hizo, que le da a Luis en sus primeros 100 días, eh, la mayor aprobación que le hayan dado algún presidente y de que todo va bien, pues eh, sale ahí que la corrupción está en el lugar número 13 de los temas que a la población le importa, porque el pueblo dominicano está en ron, juca, toque de queda, comida, tarjeta y empleo. Esos son los temas. Y hasta la delincuencia es una preocupación que pasó al cuarto lugar. Imagínese usted cómo está esta sociedad. Entonces, si el gerente más importante de la misma compañía de Odebrecht General en República Dominicana Marcos Baconcelo Cruz es el primero que había que entrevistar pero por qué no lo entrevistaron y por qué lo consideró eh, la jueza que está atendiendo el pedido del Ministerio Público un pedido extemporáneo y que debió incluso hacerse antes ¿ustedes saben por qué? porque él sabe tanto y compromete a tanta gente que todos los actores que bailaron ahí Decidieron no dejar ese hombre fuera, que si no lo traen aquí se acaba el PLD, se acaba el PRM, se acaba en todas sus partes eh, los últimos 20 años, 25 de historia política y la partidocracia queda en evidencia de que es una mafia y la justicia una basura que arregla los casos para generar y crear culpables ficticios mientras los verdaderos viven sueltos. Eso hay que dejarlo fuera. Y que este tema se olvide y que pase al saco del olvido. Por eso no lo permiten. Y ahí no va a pasar nada, porque la corrupción dejó de importar. Usted no escuchó al principio, el pedimento del pueblo. Cuando Luis llega al poder, lo queremos preso, lo queremos preso. Usted ha escuchado al pueblo hablar de eso. Ya yo entendí, porque era que mi padre decía, eh, no te lleves mucho del pueblo, que el pueblo es como... Como pasa con los artistas, cuando el artista está de moda, todo el mundo lo escucha, pero ya después que he escuchado su disco unas cuantas veces, ya ni siquiera ellos mismos quieren escucharlo. Y el pueblo es como, son como las olas del mar que suben y bajan. Y hoy están aquí y están allá y están generalmente con el mejor postor, el que más le dé. Y van como villega con todo el que llega, como con Vicente que se va con toda la gente. Buenas noches. Sí, buenas noches ¿cómo está usted mi hermano? muy bien gracias a Dios estamos llamando de acá de Madera eh, para hacerle una, ya un llamado a Telenora nosotros hicimos un, solicitamos un servicio de internet el lunes el otro lunes que pasó y fui y fue el muchacho quien fue a hacer la solicitud le dijeron que dentro de cuatro días venían porque este, supuestamente tenían muchas ocupaciones pero todavía hoy, hoy es el día que esa gente allá no han venido a hacer, a hacer el servicio. Entonces yo quisiera saber qué es lo que está pasando, porque si nosotros, si uno solicita un servicio, pues por lo menos que le, que le sirvan, porque le estamos pagando. Entonces, que nos digan qué es lo que está pasando, yo, si es que no puedo... Yo, yo le doy una recomendación. Muchas veces los propietarios de estas de estas empresas como Eugenio Vargas son gente muy ocupada. Yo les recomiendo que usted vaya por la parte administrativa de manera personal le manifieste su queja sobre ese personal y sobre la ineficacia que han tenido con su pedido. Y yo le aseguro a usted que se lo van a resolver inmediatamente. Bueno, pues esperamos esperamos que a partir de a, a mañana, pasado mañana, pues si nosotros vamos a pasar por allá. Si no, no pueden dar el servicio porque pues no se lo digan a uno y problema resuelto pues ya, uno busca otra, otra línea, otra vía. Eh, además ya usted lo dijo por acá en este momento el personal debe saberlo y cuando usted llegue lo van a recibir como un príncipe, no se preocupe bueno, bueno esperamos que así sea muchas gracias por okay, el este programa de ustedes como siempre para manifestar todas sus quejas al igual que algo que pasó aquí con un narcotraficante y ahí lo dejo porque nadie ha vuelto a hablar, ha vuelto a hablar más de Ernesto Quirino Paulino ¿Por nadie ha vuelto a hablar más de cómo se llama el que estaba en Colombia? El abusador César Emilio Peralta, el abusador, el último caso. Desde que él dijo háblale, dile al ministro aquel, dile al presidente ese, eh, no se sabe a qué se refería. Al que yo le daba los cuartos para su campaña y que ese hombre dijo así, lo mandaron para Colombia. Jamás he vuelto, no hemos vuelto a saber de él. Ya ustedes saben, y esos son la gente que dirige este país y los grandes dueños. El neto grino pabloino dijo, págueme los 200 millones que me debe. Y esa es hoy una de las más figuras, de una figura más próspera y relevante de este país. Un narcoestado. ¿Para dónde va este país? Para ningún lado. Lamentablemente. Y vamos, señor director, ahí eh, con el listín, donde dice la perversa.